Bueno, cuando era muy pequeñita, quería ser gitana. Gitana o bailadora de flamenco. Al no encontrar apoyo ni posibilidades, pues opté por querer ser mecánica o llevar un camión. Algo que tampoco era muy usual en una niña de 5 o 6 años. Y ya fue cuando entré ya en el colegio, cuando empecé a desear o a fascinarme las materias que tenían que ver con física, matemática, con tecnología. Yo de pequeña eh, quería ser cantante. También quise ser escritora, quise ser piloto de avión, quise ser de todo, o sea, cualquier, cualquier cosa. De pequeña quería hacer muchas cosas. Recuerdo que quería ser bombera y astronauta también, pero siempre cosas de acción, que estuviera en movimiento. De pequeña, como muchas niñas y niños de mi generación, yo quería ser astronauta. Y después empezaron a interesarme también otras cosas. Por ejemplo, cómo funciona el cerebro, las nubes, el viento, eh, cómo es el universo. Y yo veía que todo se podía explicar con un lenguaje que eran las matemáticas. Me encantaban las matemáticas, me encantaba la física. Y fue con 14 años que pasé un verano con mis padres en una casa en el Monte de la Esperanza, en Tenerife, y, y ahí me enamoré del cielo. O sea, me enamoré del cielo, del paisaje, del cielo estrellado. Y fue cuando decidí que, que no me perdonaría nunca no, no estudiar astrofísica. Conforme fui creciendo un poco, pues llegó un momento que descubrí las matemáticas, descubrí las ciencias, descubrí la física y pues siempre he tenido muchísima curiosidad por saber cómo funciona todo, cómo funciona el mundo, y al final pues me acabé interesando mucho en, en este tipo de, de rama y acabé, al final acabé estudiando física. En la, en la época de estudios secundarios sí que me decanté claramente por la ciencia, por hacer estudios de ciencia, y fue al final del bachillerato cuando decidí hacer física y finalmente me especialicé en astrofísica. Y justo un poquito antes de tener que decidir qué carrera iba a coger, estaba en una acampada aquí en, en el monte, en Tenerife, y vino un investigador del IAC a darnos una charlita allí a cielo abierto sobre el universo, sobre las estrellas. Y eso es lo que me motivó a estudiar física y después a hacer astrofísica. Y por último hice mi doctorado aquí también, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, estudiando las galaxias. obtuve una plaza de astrofísico residente en el Instituto de Astrofísica de Canarias para desarrollar mi tesis doctoral en el campo de extragaláctico. Ahora trabajo en un proyecto de caracterización de los observatorios de Canarias que consiste en determinar por qué los cielos sobre nuestras cumbres son buenos para la astronomía. Pues ahora estoy estudiando un doctorado en búsqueda de nanas marrones y exoplanetas que orbitan alrededor de estrellas jóvenes cercanas. Bueno, los exoplanetas son eh, planetas, pueden ser como el nuestro, pueden ser más grandes que el nuestro, que están en otros sistemas solares. Pues llevo 17 años eh, trabajando en el desarrollo de instrumentación astronómica y actualmente trabajo en un experimento que se llama Quijote eh, y que tiene el objetivo de estudiar la polarización del fondo cósmico de radiación, que en definitiva se trata de saber qué pasó exactamente en el origen del universo. Lo que más me motiva es tener una sociedad mejor, más informada y por eso ahora soy divulgadora científica y eh, me dedico a acercar a la sociedad eh, todos esos descubrimientos e investigaciones que vamos realizando sobre el universo. También soy la coordinadora de un proyecto educativo que pretende acercar la ciencia a estudiantes, sobre todo, para que puedan realizar sus propias observaciones del universo, sus propias investigaciones, y utilicen las mismas herramientas que utilizamos en astrofísica, los telescopios profesionales.